¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Vamos! ¡Al manete de nuevo! Esto lo tendría que ver Rosenda, Eso Esto lo tendría que ver Rosenda, ¿eh? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Albato, donde vamos a hacer que tu coche quede mucho más que brillante. En este caso, vamos a trabajar con un vehículo. Eh, increíble y sin más dilaciones vamos a conocer a este invitado de lujo que tiene más de 50 años con nosotros. Bueno y aquí estamos con nuestro amigo Héctor ¿Cómo estás Héctor? Muy ¿Todo bien, bien? Muy, muy bien. Que nos ha contactado para hacerle un tratamiento a esta maravilla que tenemos detrás. Como lo puedes ver que no, que no, que no, que no es este, no, no. Dale, dale un poco más. Acá tenemos, mira qué cosa más hermosa. Hemos elegido un día fresquito para. Uh, al menos, al menos no llueve, ¿no? contaros un poco la historia de este coche, porque ¿cómo puede estar tan nuevo? O sea, está impecable. Pues el coche en un principio lo compró Rosendo, el tío de mi cuñada, en noviembre del 70, y lo tuvo como utilitario siempre. Es un coche que, que se ha cuidado. Tratamos como uno más de la familia, ¿no? El pequeño Rosendo lo llamamos. Pero sí que es verdad que aprovecho para, para utilizarlo todas las veces que, que me lo permite el día a día. Toda la vida el mismo dueño. Toda la vida el mismo dueño y utilizándolo todos los días. Coche utilitario todos los días desde el año 70 hasta hoy son 50 años. Un poquito más, un poquito 50 más años, ya. ¿no? ¿Y de kilómetros, a pienso? Pues la verdad es que yo no lo sé, porque tiene un contador de 99.000 y ahora va por 9.000 otra vez. Yo no ah. sé cuántas que la Justamente por eso, porque se usa, porque no es de coleccionista, me encantaría poder hacerle un tratamiento para protegerlo o sea mantenerlo porque está genial y sobre todo empezar a protegerlo claro. ahora el, el dueño lo guardaba en garaje sí, siempre, eh, siempre. se nota siempre. claro al estar ahora en el exterior pues vamos a hacerle cositas para que simular que está en un garaje protegerlo un poquito dale, un vamos a al sí. dale. estamos listos nos vamos ahora mismo para el centro Albato Luxury Detailing donde vamos a trabajar el coche tenemos unas ganas de meterle mano a este coche o sea tener todos los productos y toda la infraestructura que tenemos montada para empezar a trabajar y, y no sé, no, no digo más nada. Vámonos para allá. Oh, en otras posibilidades? Es una aventura, eh. Es impecable el techo, todo. Bueno, acá sí que, acá sí que tengo algunas cositas para entretenerme, ¿eh? mira. Acá sí que tengo algunas cositas para entretenerme, ahí, ahí. Acá... ¡Oh! ¡Por fin le encuentro algo a este coche, hermano! ¡Por fin! No, acá también, eh, acá eh, ya empiezo a encontrarle más cositas en el interior que van a quedar chulas. A ver, a ver. Manual, el manual de uso y entretenimiento. ¡Puma! Original. <ríe> <ríe> este, este es el modelo Berlina. El de Berlina no es el de antes. de Berlina de estos. Mira, wow. no, no lo puedo creer. darle de comer al pequeñito, al pequeño Rosendo. <ríe> Me voy a comprar uno de estos. ¿Cuánto puede costar un coche de esto? Mira, si sabes cuánto cuesta un coche de esto, mostrar en los comentarios. ¿Qué, qué valor se le pone a un coche de estos? ¿Por, por los kilómetros, por los años, por qué Porque sin kilómetros no sabemos cuántos tiene. Estamos acá, qué ilusión, qué ganas de empezar. Bueno, está. ¿Y esto? ¡Madre! mía, Oscar! ¡Acércate, acércate! What the fuck? <risa> ¡Es increíble! A esto habrá que tratarlo bien, ¿no? Es una reliquia. Es una reliquia, eh. Está limpito, pero creo que podemos hacerle cosas buenas No, no, ponerle una de enano, creo yo. Ahí va, vamos? ahí vamos, No, madre, no. creo que a la, a la tapicería de cuero le podamos hacer cosas chulas. Con a... pues nada, que esto eh, antiguamente era un coche familiar. Aquí entraba una familia de cinco personas fácilmente. Pues, y, no, y este no tiene porte equipaje, pero yo recuerdo alguno que otro tenía porta equipaje y ponía las maletas arriba y hasta, y hasta la bola. Es verdad que es difícil hacer un antes y después porque es que el propietario lo tiene Lo tiene, lo tiene bien limpio. Lo que yo creo que le vamos a dar un poco más de brillo. Yo sí. creo que le podríamos conseguir un poquito con la nano. Creo que le quedará un poquito más de brillo. A pesar de que el coche está impecable y justamente por eso podemos hacerle cosas que lo protejan para que dure 50 años más. Así que hay ciertos detalles que mejorar pero completamente todo el coche hay que protegerlo. a descontaminar toda la chapa para que quede bien bien suavecita y aplicarle un producto nanotecnológico. La polución industrial, o sea, la contaminación, al final se deposita sobre sobre la carrocería de los coches. Bueno, sobre la carrocería de los coches y todo lo que hay por la calle, pero sobre todo en los coches que es lo que, lo que más expuesto está. El coche ya estaba limpio y fíjate que al, al aplicarle, al quitarle la contaminación, vuelve a quedar todo sucio. Esto es contaminación que existe en el coche Pero aunque lo laves Cuando te dicen lávame el coche Si tú lavas el coche, esto no sale O sea, solo sale de esta manera brutales eh! La brasileña es lo mejor que está inventado en la paz de la no, tierra, claro. quita, yo pensé que no se iba a quitar, no, no, no, no. ¿eh? Hacer un pequeño break gracias a nuestros amigos, I Love You, patrocinadores Red Bull, no sé cuánto más. Vamos a probar esta, esta locura que me va a dar alas para sacarle brillo a este chiquitito. Mm, está buenísimo. Es chiquitito y pensé que nos iba a llevar menos tiempo, ¿eh? pero hemos sido tres y hasta cuatro personas trabajando detalle por detalle. ¡Uh! ¡Vamos! ¡El de huevo! Esto no tenía que ver Rosendo, Esto no tenía que ver Rosendo, ¿eh? Es que le hemos puesto el nombre de Rosendo por él. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Mirá los cromados, parecían que sí. no iban a revivir los cromados Mirá el nuevo, es un espejo, ¿eh? ¡Qué bonito! Le hemos, hemos hecho una exfoliación de la pintura Por eso está tan suave ahora y tan brillante Luego le hemos puesto una capa nanotecnológica de cristal líquido Que se ha solidificado para protegerlo Como que el coche, Bien, lo tenés está afuera, está afuera Pues había que protegerlo Lo hemos secado con una máquina de infrarrojos eh, y mirá adentro también Huele a nuevo Huele a al... nuevo Huele a nuevo. Nuevo. nuevo 50 años después Huele, huele a nuevo. nuevo Wow pasó, eh? Todos los paneles de las huele. puertas nuevos Los asientos se, se restauró el cuero Se hidrató Al igual que las alfombrillas, La goma se le volvió a dar otra vez eh, vida a todo el negro de las gomas la tapicería de atrás la limpiamos le pusimos la máquina de secar porque la limpiamos a vapor y limpiamos no solo la tela sino lo que hay debajo también para sacar ha salido bastante ha salido bastante hemos hidratado absolutamente todo el cuero desde, desde por todo el coche el cromado de atrás ve cómo se ve Necho. ¿Qué Parece que lo, eh, sí. lo cambia. De verdad que sí parece lo, Parece que se le ha hecho el cromado de nuevo ¿A que sí? Te digo la verdad, no me esperaba un resultado tan tan bueno Tenía, tenía bastante miedo en, el, en los cromados, porque al tener tantos años y se veían oxidados Pensé que no tenían salvación, sinceramente y, y al ver esto, no, no, no lo puedo creer, me quedaría todo el día mirando mirando este cromado, o sea, es impresionante. El cristal de adelante, cuando lo usamos, iba en limpia, muy limpia iba muy despacito. Muy, muy despacito. Entonces hemos aplicado también una capa nanotecnológica ¿Eh? que hace que el agua deslice entonces como los limpias, no te dan abasto, la nanotecnología hace que el agua resbale y tengas mucha más seguridad a la hora de la visibilidad en la carretera. Muy muy bien. Tío. Dale, gracias. Eh, grande. Lo logramos. Revivimos al chiquitito. Para rosendo, Para Rosendo, por rosendo, ir, rosendo. ¿Dónde esté? No, no. Señor, su coche, enhorabuena, claro. un placer. De verdad, gracias. Eh. ¿Qué pasa? Es increíble. Este tipo de resultados increíbles solo puede ser realizado por gente maravillosa como el equipo que trabaja aquí. Así que si tú quieres ser el próximo en ver resultados de este estilo para tu coche, déjanos un mensaje en los comentarios que lo leemos todos. Gracias, hasta la próxima.